Hola a todos, soy Jerry Greener y en este vídeo os voy a hablar de los principios más básicos a la hora de reforzar paredes. No olvidéis suscribiros y dejadme saber con vuestros comentarios si queréis que haga más videotutoriales como este. De más os dejo con el vídeo. ¡Hasta ahora! Al principio del juego es complicado tener una estrategia de defensa cuando aún no te has hecho ni con los controles. Ni hablar de conocerse el mapa como para tener claro qué partes son importantes tapar y cuáles no. A la hora de reforzar un punto, hay que tener clara solo una cosa. ¿Qué quiero conseguir con el refuerzo que voy a poner? Pero para los recién llegados esto es muy complicado. Por eso te recomiendo que hasta que tengas un poco más de rodaje, sigas esta norma tan sencilla. Es una pared entre medias de los dos puntos. Si la respuesta es no, entonces se puede reforzar. Si la respuesta es un sí, entonces no se refuerza. El motivo detrás de esta norma es el siguiente, como defensor tienes que proteger las bombas del ataque de los enemigos, poniendo la mayor cantidad de impedimentos, la idea es poder fortificarte lo mejor posible para hacer el acceso más difícil al enemigo. Ahora bien, si estás jugando dentro de punto, lo que necesitas es poder moverte entre tu zona de defensa con comodidad y rapidez, para poder atender posibles focos de ataque de un lado y de otro. Por esto, las zonas entre bombas no solo no se refuerzan en la mayoría de los casos, sino que además muchas veces se rompen para permitir el paso y mejorar la comunicación entre bombas. El ejemplo más clásico es la bomba de la habitación de los niños. Si se refuerzan las paredes que hay entre las dos bombas, en el momento en el que el enemigo acabe con cualquier operador que haya defendiendo la habitación, tiene una posición muy fuerte para plantar y defender. El único punto de acceso posible para los defensores una vez que el enemigo haya plantado es la pequeña puerta de la habitación o, como mucho, la pared que viene desde el dormitorio principal, pero son muy fáciles de cubrir para el enemigo una vez que hayan plantado. La alternativa para poder cubrir bien la sala de niños es romper casi toda la pared. Los refuerzos están ideados para beneficiar a los defensores, no para dificultarles la defensa. Ahora bien. Como ejemplo claro de refuerzo exterior, que hay que reforzar a Calicanto canto, es el de la bomba de garaje, en el que, si no refuerzas el garaje de forma adecuada, el enemigo tiene mucho más fácil el acceso al punto, y al dejar totalmente expuesto todas vuestras defensas sin apenas necesidad de exponerse a ellos. Eso es todo queridos amigos, si habéis aprendido algo nuevo o os ha gustado el vídeo, dejad un like, y dejad vuestras sugerencias, dudas o ideas en los comentarios. Suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos. Y como dije al principio, si queréis que haga más vídeos como este, solo tenéis que decírmelo. Hasta que nos olamos, chavales.